Y lo di por 250 mil pesos a un señor aquí llamado Fabio. Entonces a mí me tocaba la mitad, porque yo no era casado con la mujer, y le dejé 150 mil pesos a la mujer y me llevé 100 mil pesos. Entonces ahí quedó una hija enroñada con eso y yo me fui para mi casa. Entonces bajó un tipo de allá y dijo, no te apures que eso no lo goza a él. Entonces el día, el día de la Alta Gracia, hay un hombre llamado Santo allá trabajando con él y bajó y me dijo, ¿pa' cuál? Cuando no te quiten los cuatro te matan. ¿Dónde fue que pasó eso? En Naranjaducha, arriba, eh, eh, cerca de la Planación. Entonces se lo quitaron el dinero? Sí. Al otro día fueron, Caballo ya a la una, yo llegando a la casa y me llegué a ese tallazo ahí. ¿Cuántas personas? Dos. ¿Qué persona? Dos personas. ¿Quién andaban ahí? En un motor negro. ¿Y ustedes lo conocieron? No. Eh, sí, pero yo lo vi, de, pero era un, un muchacho bajito, prieto, eh, y otro y otro blanco. Yo lo que quiero es que me llamen a Santo, a Santo Candito. Que él fue el que, que dijo el día de la Alta Gracia. Para cuando tú no entregas los cuartos te van a matar. Y yo, y yo me quedé inocentemente y vea el otro día aparte de ese golpe, recibió más golpe en el cuerpo vea, me llegué ese, ese palo ahí vea después me lleguen ese de ahí me meten una pistola por la boca me arrastran y después que me arrastran que me amarran me tiran, me tiran a la carretera, vea usted mira yo revocándome llegué de un vecino y fue para acá de una vez que me trajeron sin conocimiento